Esta ocasión va a ser, acabo de ver una, un posteo en, en mi muro de Facebook, ahora tengo como más tiempo para estar ahí, eh, que decía, no sé si será verdad o no, pero porque viste que ahora últimamente, o no últimamente, digamos, desde las redes sociales lo que pasa a veces es que hay ciertas noticias que no son noticias, que lo que llaman fake news. Pero bueno, voy a suponer de que es verdad. Y decía... Que 78 elefantes en la India fueron devueltos a su hábitat natural por falta de turistas. Yo decía, yo pensaba, ¿no? Digo, qué bueno esto. Como el lado positivo de las cosas. Porque, eh, a ver, como atando un poquito de cabos o desde lo que yo creo, por lo menos, desde mis creencias, esto del Yin yang, ¿no? Como que todo, como toda moneda tiene dos caras. Como el Xinjiang tiene dos, dos partes y a su vez cada parte tiene un poquitito de la otra. Entonces toda esta situación mundial tiene también algo bueno, si se quiere. O si uno quiere mirar ese lado también, ¿no? Eh, o prestar atención o poner atención a ese lado, si se quiere, positivo de, este, de esta situación mundial. Yo digo bueno, ok, qué bueno esto de que por falta de turistas... Estos animales vuelvan a donde estaban, que estos seres, independientemente de cómo cada uno los quiera llamar, eh, vuelvan a su hábito natural. Y como siempre, este espacio de, de radio coaching es como darle que el coaching lo que, lo que, lo que aporta siempre, digamos, en, en las conversaciones de coaching, es que la persona, a través de preguntas y un montón de bueno, de, de metodología que tiene el coaching, la persona pueda. Llegar a tener una mirada diferente de la misma situación. Y de esa forma, obviamente, cambiar eh, comportamiento, formas de ser. Y desde ahí, bueno, obviamente lograr resultados diferentes, ¿no? Pero ahora enfocados a esta, esta noticia o no noticia. Real o no real. De los elefantes que han vuelto a su hábitat natural. Por falta de turistas. Y, y yo ahora sí, desde lo personal. Esto es una reflexión personal pero sí utilizando las, los conocimientos que yo tengo de coaching es traspolar la situación de estos de estos seres vueltos a, su hábitat, natu, vueltos, perdón, vueltos a su hábitat natural por falta de otros seres que los estaban requiriendo o los estaban mirando ¿sí? entonces digo wow qué, qué bueno obviamente para los elefantes pero y al mismo tiempo digo ¿Y a nosotros qué? ¿O a mí qué? ¿O a vos qué? Y cuando digo esto es pensar, ¿no? Digo, ¿cuántas veces posiblemente yo me moví como un elefante en un circuito turístico? ¿Cuántas veces vos te moviste dentro de un circuito por el solo hecho de que otro lo requería? Por el solo hecho de que era necesario, ¿sí? ¿Está bien? En ese momento. Y que incluso hasta posiblemente ese elefante, yo, vos, nos hayamos olvidado un poco de lo que era nuestro hábito natural. Y mira, lo, lo, acabo, lo, lo acabo de, de relacionarte, te juro con un posteo que bueno que una, una conocida que la tengo en Facebook y me, me, me posteó sobre uno de, los, de estos videos de radio coaching que hizo su viaje interior eh, no la voy a nombrar porque no sé si quiere que la nombre o no digo pero no importa la idea digamos, acá lo, lo que se me acaba de aparecer es es como el viaje del elefante que hacía todos los días con turistas y que ahora por falta de turistas vuelve a su hábitat natural y esto, vuelvo a, a esto, ¿no? A traspolarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos viajes hicimos, perdiéndonos de vista a nosotros mismos, perdiendo de vista nuestro hábitat natural? Y me acuerdo una vez, también, mira, me estoy acordando de esto. Un médico estaba atendiendo a mi madre, a mi mamá, por un tema de salud hace muchos años atrás. Y el médico le dijo, ¿cuál es su casa? <ríe> mi vieja, perdón, pero acá en Argentina le decimos cariñosamente vieja a nuestras madres, pero no importa mi mamá. Le dice, no, sí, yo vivo en tal calle. No, no, ¿cuál es su casa? Doctor, le estoy diciendo, vivo en tal calle. No, señora, ¿cuál es su casa? Y ya mi mamá estaba está, está, como enojando con el médico y dice, bueno, no sé, no sé. Dígame usted entonces. Y el médico dijo. Usted es su casa. Usted es su casa. Casa. Y ahora sí yo lo relaciono. ¿no? Ustedes hagan si quieren este ejercicio o no. Casa, hábitat natural. Digo, wow. Y esto sinceramente, porque esta es la idea de radio coaching. ¿no? Lo que me aparece, lo, lo pongo en el video y lo comparto. Digo. Y, y vuelvo a lo mismo de siempre yo porque sean coach o mis colegas porque sean coach no significa que tengamos solucionado la vida simplemente tenemos posiblemente algunos mecanismos como más aceitados o más a mano para poder hacer ciertas reflexiones o ciertos cambios ¿no? en nuestra persona pero esto sí me acaba de pasar ¿eh? Digo, porque iba a hablar simplemente de los elefantes y cómo si sí, ellos pueden ahora volver a su hábitat no y vuelven otra vez a compartir espacios que para ellos son normales y se me acaba de aparecer esto de, ok, es mi hábitat, mi casa es mi hábitat, mi cuerpo es mi casa, mi cuerpo es mi hábitat, y por falta de turismo, por falta de clientes, que básicamente sería como el trabajo, ¿no? Digo, el elefante es la el a caminar, a pasear personas, porque es su trabajo. Sí sabe que está trabajando. De hecho, ni siquiera le pagan. Sí, le pagan con comida, pero no quiero ir muy a fondo con esto, porque es más complejo. Pero digo, ¿cuántas veces yo, o vos, salimos a trabajar todo el tiempo y nos perdimos de vista? Dejamos de lado o perdimos el foco en nuestro propio hábitat, en nuestro propio, propio cuerpo, nuestro propio a casa y yo sinceramente voy a seguir reflexionando durante el día y seguramente me va a llevar unos cuantos días esto para aprovechar este tiempo y pensar profundamente cuántas veces más voy a querer estar fuera de mi propia casa eso una reflexión compartida si se quiere eh, siga utilizando cosas que yo sé de coaching, que es el poder salirse del lugar en el que está uno para poder tener una perspectiva diferente Y esta nueva perspectiva que nos lleve a un estado diferente, beneficioso, satisfactorio eh, lo, que me acaba de, lo que acabo de compartir sinceramente lo, lo estoy pensando en el momento, no hay nada de esto ensayado, ni escrito, ni nada Y me gustó, y lo comparto desde ese lugar Está buenísimo lo que se me acaba de aparecer mentalmente como metáfora de mi casa, mi hábitat, mi cuerpo, mi trabajo. Y, cuan, y ahora por falta de turismo, trabajo, vuelvo a mi hábitat. Bueno, nada, eso. Gracias por tu tiempo, si es que lo viste completo. Eh, sigo pensando. Eh, pero bueno, si, si te parece que a alguien le puede servir, compartilo si te gusta, pon algún comentario si no te gusta, también pon un comentario, está buenísimo a mí me gusta aprender siempre si no, es como quedarse, no como una estatua que se queda siempre igual y prefiero seguir, elijo seguir mejorando, evolucionando así que bueno, nada más, hasta la próxima